bueno en este video vamos a vamos a crear una familia de, de puertas así como similar a esta y pues lo primero que uno hace para una familia como estas es mirar bueno saber primero lo que se quiere hacer, ¿no? Que lo que yo quiero hacer es una como estas aquí a la derecha aquí ya tenemos esta puerta, bueno esta es como una sola no y esta es como una puerta tipo Industrial, aunque esto es una residencia de Carmona, no sé bien en qué país está, pero por aquí de pronto dice: Buscar Gildelhaven. Debe ser en algún país europeo, no, no, no sale dónde está, en alguna ciudad, en algún país europeo. Bueno, eso es la que esa es la que queremos hacer aquí está la planta bueno esta que tenemos aquí entonces lo que uno hace es mirar las referencias a ver que primero consultar que que tenemos que generar unos parámetros bueno estos están en pulgadas nosotros los vamos a hacer en milímetros y mirar que el ancho es los anchos de la del marco del sobremarco y de la jamba y del y la, el ancho de la puerta, ¿no? Toda esa dimensión no la podemos inventar, bueno, aunque en este caso nos va a tocar inventarnos algunas porque no tenemos esas medidas, aunque tenemos el plano de, tenemos una imagen, Aquí yo estoy realizándolo en SketchUp, ya lo hice pues, mm, esto ya lo vamos a guardar y lo cerramos el proyecto con su iluminación y todo pero entonces bueno en SketchUp lo que necesitamos es hacerlo en revés ¿no? entonces vamos a ver, cerramos, bueno pausemos un momento, aquí tengo otra familia, que esta la hice yo esta está en milímetros está con un corte acá, vamos a mirarlo tiene su manija y su escala 1.5, vamos a ponerlo 1.20 aquí está con su manija, bueno su puerta esto parece que es una puerta en vidrio estas es en madera, no? madera madera de huengue ya aquí tiene activado el... vamos a mirar qué... entonces todo esto lo que tenemos que ir mirando para uno hacerse la o se tiene la manija muy pequeña pero lo que nos lo que necesitamos mirar en estas es el ancho, el largo, listo el ángulo de apertura estas medidas y estas para cortarnos y hacerlas porque es que cuando uno está haciendo solo solo familias de puertas pues ya se le olvida los parámetros que tiene que que generar, ¿no? están las que yo hice y la puerta aquí pues funciona y esta puerta ya está comprobada que funciona el proyecto porque yo ya la probé antes no me acuerdo cuándo pero ya la probé antes aquí está bueno podríamos buscar otra que esta no sirve pero podríamos mirar otra bueno vamos a vamos a utilizar esta porque ya para que no se nos alargue el vídeo entonces vamos a utilizar esa entonces ya lo primero que vamos a hacer una la que decimos está está no está entonces vamos a generar una nueva familia uy qué es esto vamos a generar una nueva familia nueva familia y vamos a metricos que es esta entonces aquí lo primero es borrarle esos esta 2000 si podemos 2100 los estándares de puertas ustedes los manejan de mil o de 900 milímetros ¿no? mm. vamos a borrar esto mm, sí. esto también y esto también entonces el ancho ya está vamos acá vamos a ver ok vamos a la vista 3D y cogemos esto y lo borramos que okay, eso no no queremos esas cosas ahí si uno quiere eso tocas hacerlo porque eso no ya lo que vienen ellos ahí configurado pues eso está bien pero para las para las familias que ellos manejan y autodex no entonces vamos a hacer bueno me animé a hacer a esta familia porque estaba haciendo el proyecto en, en SketchUp y, cosas de la de la vida ¿no? <ríe> se anima uno y se pone a hacer el vídeo y se pone y se pone a hacer el, el la familia vamos a ver entonces listo entonces aquí generamos uh -huh, estos. yo casi yo siempre las hago es solito pues en la casa pero estas vamos a ver si la podemos hacer acá solito y no he hecho pues vídeos en, en vivo así haciendo familias y esto como hasta ahora cancelar ahí, bueno, a ver. ahí seleccionamos lo que no era es que aquí en este central tenemos que seleccionar el que eso si no nos bota error ya ahí está vamos a 1.5 o 1.10 puede ser 1.5 acá, esta acá para que tenga esa distancia aquí vamos a mirar cuánto tenemos acá 60 de 20 y aquí también todas estas medidas toca ir corrigiéndolas es que solo de las familias toca es no ir haciéndolas y sí, porque uno necesita la coordinación mental para hacer las familias sí. a medida que las va haciendo porque esto ya no es una sola instrucción ahí de estilo sketchup no esto ya es una cosa que es parámetros y todo entonces aquí ya toca más herida y más y más que entonces tendría que tener esto 25 listo mm, más herida y más toca estar más, más concentrado porque si no los errores después ya no se pueden arreglar y se tiran en la familia entonces vamos a guardarla en el escritorio familia 1 ok pausemos un momento entonces seguimos en esta puerta que tenemos acá y sabemos que necesitamos es dos, ¿no? dos paneles entonces vamos no a hacerlos vamos a decirle que son de 2000 acá el ancho Uh -huh. bueno, y al hacer eso, pues lógico se nos corre esto acá vamos se nos corre este elemento pero no pasa nada, pues lo movemos acá listo mm. y todo esto también hasta acá siempre manejarlo que no se salga de, de estas líneas porque tampoco esos uh -huh. tampoco igual pasó? Mm, algo ahí Corrí ese muro pero bueno acá. acá Seguimos acá uh -huh. todo bien hasta ahí vamos a revisar aquí en el 3 de aquí por lo que no. todo bien entonces vamos a ver seguimos bueno esa ya podemos ir haciendo sabemos que es un panel otro panel ahí ya ahí ya hay muchos muchos tutoriales donde hacen para estas puertas lo que hacen es cogen y hacen primero este panel y después lo y lo hacen lo anidan no lo meten en otra familia yo creo que esa es la que podemos hacer acá porque esta es la vista exterior sabemos que está la parte exterior entonces sería esta no lo que podemos hacer si sí, o, o podríamos también hacerla normal vamos a intentar hacerla a anidada a ver si nos funciona entonces vamos nueva familia y le damos metric generic model dónde está metric generic model aquí está ah, bueno sabemos que esto la podemos aquí lo ponemos acá esta ya la guardamos entonces vamos a unirlos acá ponemos aquí Ah, esta, bueno, esta la teníamos de guía dejémosla ahí dejémosla ahí abajo porque esa guía es la que nos sirve para saber los parámetros que tenemos que que, que usar por ejemplo mmm, esta yo la había hecho antes del ángulo de apertura bueno eso es para si la quiero hacer abierta ¿no? si no la quiero hacer abierta en este caso no sé, vamos a ver si la hacemos abierta o cerrada entonces vamos a ver aquí lo mismo uh -huh acá hasta aquí este acá y otra vez y repenta todo eso ya todo eso lo generamos hasta acá y este aquí. Uh -huh. de trabajar así con las anidades es que es como un poquito más ordenado que se une en la otra familia el que no sepa pues es que una familia se une en la otra no se le monta como una especie de bloque pero no es un bloque porque tiene mucha información pues como una familia en 3d entonces aquí uh -huh. vamos a agregarle el parámetro aquí selecciona esto Width. Uh -huh. y esta sería la profundidad o la, sí, la profundidad porque hay veces depth y ese ancho del panel sería la profundidad ¿no? esa depth vamos a ponerle 40 o 20 un bueno, 20 no vamos vale. a aplicar y aquí le vamos a dar unir para que nos quede la mitad aquí veamos escala escala 1.10 o 1.5 puede ser listo hasta ahí todo bien ahora vamos a seguir revisando allá el, seguimos revisando la imagen porque con estas que nos vamos bastante ahí tiene ese espacio ahí eso no importa porque eso ya lo va lo a cuadrar en el proyecto y aquí lo que toca es mirar Mm. mirar mirar mirar vamos a ver esto es como una especie de pata en aluminio bueno eso no importa por ahora ah, listo no ah bueno tenemos que saber estas medidas de aquí digamos eso sí toca prácticamente inventárselas o reducirla no inventárselas ¿no? reducirlas vamos aquí vamos a la vista frontal que es la que nos va a generar eso no sé si todavía le generamos en lo posible o no tratar de de que de, si no es necesario generar el parámetro pues no pues para que se complica ¿no? pero en este caso como que sí necesitamos aquí darle que estos son dos porque uno se complica siempre ahí con sus parámetros y si no los maneja uno bien pues bueno eso es sobre todo porque práctica si uno está alto tiempo haciendo lo mismo pues ya se acostumbra no ya no tiene que vamos a hacer este copiemos este por aquí vamos, un poquitico. ya se acostumbra y ya no como que ya no lo piensa lo hace mecánico entonces lo hace mucho más rápido exacto ese panel está como muy ancho alguien dejemos de 900 para que nos dé 1800 Esto en la vista frontal aquí bueno es el que le estamos generando esa base ahí y aquí vamos a este copiar acá y este copiar acá digamos que eso tenga 20 de marco y otros 20 acá muy poquito toca más 50 este también listo ya eso se nos va generando aquí una planta también todo normal y listo allá hacemos la destrucción bueno podemos uno puede ir haciendo y probando con probando que probando la vamos está aquí probando la mmm, si vean a no nos faltó una nos faltó una vamos a copiarla es mi probando la, la familia eso es lo que toca ir haciendo pues probándola y mmm, Sí, no sé vamos a ver cómo lo hacemos mm, por pues lo que quiere decir es que en esta lleva como ese marco y en el centro lleva otra está muy delgada la profundidad se la subimos a 40 Ya si uno quiere bloquear eso, pues lo bloquea, pero por ahora no, porque hasta ahora estamos mirando cómo vamos a hacer la familia. Mm, entonces todavía no. Listo, copiamos esta porque al parecer necesitamos esa dimensión de unos 600, sí señor. Desde acá hasta aquí, que haya unos 600 o 700. Debe ser 700 por ahora de prueba. Exacto. Tal vez un poco más metro, metro 10. metro diez pongámosle Mucho. metro metro metro metro metro metro metro metro metro ¿no, no le hemos generado ese parámetro de ahí de altura bueno, vamos a ver si se lo generamos o no se lo generamos listo, vamos a ver cómo vamos aquí de tiempo Como 17 listo entonces 17 minutos porque toca estar pendiente con eso porque ah, esta es una base que le dejamos de 20 que quería 50 exacto vamos a ver aquí la familia de todas maneras mm. seguimos mm. como podemos listo vamos a ver acá podemos hacer otra copiamos esta a 10 y listo ahí donde tenemos que hacer esa instrucción anterior eh, vamos a hacer todavía en la vista frontal para tener como una especie de orden ahí con eso que nos falta no, se la podemos hacer entonces más bien en la en la planta para que nos quede así ahorita miramos si lo bloqueamos o no lo bloqueamos okay. vamos a darlo hacia la vista frontal cogemos esto y listo lo subimos acá esto lo vamos a mirar hasta donde lo manejamos porque según esta imagen lo vamos a dejar hasta acá vamos otra vez a copiar esto y 20 por ahí, 20 muy poquito 50 uh -huh vamos a medium, y vamos acá y esta vamos a mirar otra vez acá esta nos está saliendo ahí entonces quiere decir que en este borde aquí se va puede ser esa misma entonces vamos otra vez a la ahí está la planta y hacemos esto bueno, que mirar si va hasta el otro lado o la podemos generar en dos partes así estamos generando acá y ya Está bien Subimos esto Vamos a la vista frontal Y cogemos esto Y lo ponemos acá Y esto lo ponemos acá Siempre revisar que quede Todo perfecto ahí Este panel Nos está quedando al cuanto Este panel Nos queda muy grueso De 20 ahí está bien Eso ya depende si uno tuviera las medidas exactas pues ya ahí está ahí está bien uno puede ir generando ahí su su corte para para ir mirando como es veces puede no tiene que ir generándolo para uno estar seguro de lo que está haciendo y ir mirando que todo funcione bien pero eso es cuando ya la familia es pues se empieza un grado de complejidad un poco más pero cuando es una familia así sencilla como esta no pues no es necesario pero es mejor hacerlo listo vamos a ver cómo vamos aquí